Hola gatitos y gatitas, hoy voy a hablaros de qué pasaría si Disney fuera anime. Pero no será lo típico, imágenes de Google, que, que fanarts y gente que hace dibujos de protas de Disney al estilo anime, no. Será, ¿qué pasaría si Disney fuera anime? Empezamos. Si Disney fuera anime, las pelis de princesas claramente serían estilo Soho y... Las pelis tipo Peter Pan, tipo El Libro de la Selva y cosas de estas serían claramente Shonen. La Shonen más brutal sería Taron y el Caldero Mágico y, por supuesto, Fantasía sería un Seinen. En el anime no faltan las mascotas kawaii. Por lo tanto, pero en Disney también hay mascotas monas. Pues ya está, serían las mismas. Y el Pokémon de Disney es claramente... Es claramente... Os dejo tiempo para que penséis. ¡Sí! Claramente es Lilo y Stitch y sus secuelas, películas, series y demás. Porque hay no sé cuántos experimentos diferentes, igual que en Pokémon. Y bueno, y creo que lo he dicho todo. Ah, no. Quería decir que película... Hay una peli que si fuera de Disney, que si fuera anime, tendría una escena ecchi de verdad, en live action aunque sea solo una foto, que es los rescatadores, pero hay una cosa, que eh, otro día explicaré mi teoría sobre ese tema. Y bueno, creo que lo he dicho todo. Bueno, adiós gatitos y gatitas. Bye.